Vamos, Venga, a, a la sí. intro, de respawn. 3, 2, 1... ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los chiquillos y las chiquillas que nos están viendo por el video de hoy. Muy bien, ya está. Ahí se queda, que corto, ¿no? Bueno, eh, vamos a mirar los avances del mapa de Battlefield. He hecho un directo en el que he estado diciendo algunas cositas, pero creo que un vídeo especial para YouTube... Es mejor y más. Voy a intentar cortarlo un poquito, ¿vale? Bueno. Eh, este es, estoy aquí... Bueno, antes que nada, estoy aquí con Norre y con Dewey, que no sé si Dewey está ahí. ¿Estás ahí, Dewey? Ah, vale, está ahí, vale. Sí, estoy sí, aquí va, con sí. Norre, que es el jefe de los LC de Latinoamérica, y Dewey, que es un miembro de los LC de Latinoamérica también. Y bueno, pues me van a ayudar aquí a ver esto. Antes que nada. Eh, esto es un servidor de Battlefield con el que he estado, he estado trabajando estos días con no respawn que me ha estado ayudando aquí Hemos estado haciendo varias cositas todos estos días y por eso, pues bueno, he estado un poco sin subir nada Simplemente dedicándome a esto, pero bueno eh, Os voy a enseñar un poquito de lo que hemos hecho, ¿vale? Eh, tú siempre que entras aquí vas a tener eh, solo lo, el permiso guest, ¿vale? Yo como soy admin, pues tengo el admin SAS, ¿vale? Pero tienes el guest qué te da el guest? te da la posibilidad de poner team, team SAP y team zap es lo único que puedes hacer qué es team sas y team ZAP? son los diferentes equipos que hay tú pones barra team eh, en mi caso sas vale y te unes al equipo vale después cuando ya te unes al equipo entonces tienes todos los permisos que tengo yo menos eh, algunas armas que son las de las de pago real vale hay las de pago de juego las armas de pago de juego y otras de pago real, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué tenéis para aquí? Tenéis los warps, que los warps aún están, se tienen que modificar porque, bueno, el servidor no está terminado, faltan cosas por hacer. Eh, tenéis ahí los warps, el barra teammate, que te enseña dónde están los, los aliados y eh, los kits. Vale, tienes el kit ropa. El kit ropa es un kit que solo puedes pedir Cada eh, Cierto tiempo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? es así? Más que nada para que eh, No te estés todo roto espameando Spameando el kit y, y demás Vale, entonces tú tienes tu kit eh, Ropa Con tu kit ropa, lo que puedes hacer Es Pues nada, identificarte más que nada eh, La cosa es que eh, ahora mismo eh, está la posibilidad de que te puedes poner tu skin eh, estoy esperando a ver si puedo recuperar un plugin que tenía que hacía que no se puedan poner las skins vale. pero bueno, por ahora está así, como está aún en beta y todo, pues está igual eh, total que te pones tu kit ropa y ¿vale? luego están los otros kits los kits de las armas ¿qué kits hay? bueno, aquí estáis viendo los kits un momento voy a poner kits, vale más fácil que se vea lo azulito, vale eh... tenéis la posibilidad de elegir vuestra vuestra ropa en mi caso puedo elegir todas porque estoy con el admin. pero solo podréis elegir vuestra ropa y luego podréis elegir kit XXPL, vale, que cuesta 200, vale, 200 de dinero en el juego, dinero en el juego se consigue matando, capturando y mmm, recibiendo dinero de, de las regiones que tiene capturadas, más que nada no hay otra forma de conseguirlo. Vale, esto de aquí sería la ropa de los ZAP. Vale, que nos enseña nuestro señor Norre. La ropa de los ZAP y la ropa de los SAS. Vale, la ropa una es negra y otra es blanca. Vale, entonces yo ahora cojo eh, los kits los kit de pago. Bueno, tienes que conseguir primero dinero para poder comprarlos eh, y no son para siempre, es decir, es de un único uso cuando mueras. Pierdes el kit en el que te has gastado el dinero Pero bueno Está baratito, por lo tanto puedes conseguirlo sin problema eh, Y luego están los kits eh, Que no cuestan Nada, ¿vale? Está Aquí el kit, por ejemplo eh, Fusil 1, ¿vale? Los que son 1, todos los que son 1 Son los kits que puede tener todo el mundo ¿Vale? Todo, todo, todo el mundo eh, Y... Uh, que está Capturando ya, ¿no? Eh... <risa> eh, bueno eh, Los kits que son uno Son los que puede tener todo el mundo eh, Que son gratis Es decir, no tienes que, que gastarte nada Visto, el dinero mío no ha, no ha variado Y, bueno, está El kit Fusil 1 Está El kit eh, Su Fusil El kit Semi El kit Sniper el kit ligera, que los kits ligeros todos cuestan dinero porque las ligeras están muy chetadas casi todas y además raidean y todo y luego el kit escopeta, vale? Estos son los kits y todo es el 1 pero si quieres conseguir una mejor, pues ya sabes eh, mata, consigue capturas y eso, y, y tal eh, cada vez que mueres pierdes, eh, creo que 10 10 de dinero, vale? y cada cierto tiempo Puedes conseguir mmm, dinero, en plan, gratis, ¿vale? Creo que vamos a poner un kit inicial Un kit que te da mmm, 20 Por cada vez Que mmm, En plan, cada vez que Pasa un tiempo determinado, pues Usas el kit ese y te da algo de dinero, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, la XP Ahora, ahora vamos, a, vamos a meternos al, al mapa, ¿vale? Hay diferentes zonas eh, Tú, cuando entras en una zona cuando tenemos una la zona captura, sale la, eso sal. eh, lo queremos cambiar nos respawn y yo queremos poner otra cosa este este ui que se llama esta ui me la ha dejado Gadonito, que es un youtuber de un turnet que, que bueno que la ha creado él y me la me la ha dejado qué pasa que a mí no me convence prefiero tener otra un poco más personalizada que está muy bien porque cada vez que va pasando un tiempo vale Salta un mensaje, ¿vale? Y sale ahí como... ¿Cómo se...? ¿Cómo va eso avanzando, ¿vale? Eh, pero bueno, eso nosotros no... Lo queremos cambiar, ¿vale? Eh, y luego... Por ejemplo... Hay... Eh, cosas que, por ejemplo, yo me cargo ahora ando Respawn. Uy. Si no, si no huye. Como para darte desde aquí, compañero. Mira, te voy a dar un hecho desde aquí. Madre. Madre. Madre. Vale. Ahí estáis viendo. Pone. Eh, ha recibido 30 chapas. Por, por hecho. Buen trabajo, soldado. Ha ganado 10 chapas extras por atacar. ¿Vale? Él estaba. En plan, yo estaba en una, en una zona. Él estaba defendiendo. Vale. Eh, y por haber estado defendiendo Consiguió 10 chapas más ¿Vale? Entonces ahí habría conseguido 40 ¿Vale? Que es el dinero ¿Qué pasa? Cada vez que tú Imagínate Yo entro en esta zona Entro en esta zona Que era la, en la que estaba el no respawn la captura, eh, la Y capturo la comenzado. zona Conseguiré dinero Y por cada cierto tiempo eh, Cada Cada Zona capturada Te va a dar dinero Es decir Si tienes Imagínate, si cada, cada zona te da 10 chapas por cada X tiempo Si tienes 1, 2, 3 y 4 Pues consigues 40 cada X tiempo, ¿vale? Que aún no está definido Porque faltan cosas por hacer, ¿vale? Eh, luego La experiencia Creo que la experiencia A ver No sé si te dan Sí, 50 50 de XP por cada kill. Por cada kill consigues 50 de XP. Eso me gustaría cambiarlo. Porque si. Aún los warps no se han puesto, ¿vale? Pero si pone para warp tienda. Que intentaré poner la forma de de que funcione este warp. Te lleva aquí, ¿vale? Y aquí puedes comprar accesorios y demás. ¿Ves? Eh, tú te acercas a una caja de esta. Le das a la C. Y ahí pone 25, ¿ves? Ahí abajo 25. Se me ha quitado 25 XP y he conseguido un Ranger Finger. Vale, están aquí accesorios, empuñaduras, bocas de armas y mirillas. Dice, ¿por qué no pones un barra buy? Que es más fácil, más. Porque con el, bar, el barra buy es más complicado. Tengo que poner más configuración, tengo que bloquear muchas cosas. Y, y lo prefiero así. Vale, por ejemplo, este está, esto está mal. Esto está mal, ¿eh? Porque el militar y supresor está a 100. Uh, esto lo tengo que cambiar. Bueno, de todas formas lo voy a subir Voy a subir los attachments Porque si por cada kill consigues 50 de XP Pues... No, no está bien, eso a mí no, no me gusta Vale eh, Esto lo tengo que modificar Tengo que modificar un poquito el mapa Y también quiero hacer eh, dos zonas, ¿vale? Una que va a estar aquí Y otra que va a estar, bueno, que es esta, ¿vale? vale que las voy a tapar, que van a ser los warps iniciales con warps inicial me refiero a que son, van a ser zonas de las cuales no puedas en plan, no puedas... no tengas que pagar para transportarte. voy a poner otra zona, otra cosa que es, por ejemplo, yo capturo una zona, ¿vale? la yo captura, captura una zona. Comenzado. y cuando la zona es capturada eh, Tienes la posibilidad de teletransportarte a esas zonas que has capturado Con Barra Spawn La zona En este caso es A, ¿vale? Eh, dice que no hemos encontrado esta región ¿Qué estás haciendo, no respawn ¿Estás saliendo y entrando en una zona o qué? Vale Sí, sí, estoy capturando la zona B Bueno, pues No eh, pues eso, la cosa es que eh, ahora tú coges, espérate, porque estoy aquí con el editor F2, eh, y cuando lo capturas, barra, es que creo que tengo que, tengo que, tengo que poner, tengo que poner lo, lo, la posibilidad, espérate, porque lo voy a buscar. ¿Cómo se llamaba? El X capture región. X capture región. Vale, tengo que poner el comando barra reflag barra reflag eh, región test spawn barra reflag A. Vale. Eh, Cs spawn Cs No, c spawn Add A, ¿vale? Imagínate que yo pongo eh, A1 Porque vais a poder hacer Va a haber diferentes zonas ¿Vale? Ahora he capturado la zona, ¿no? Le pongo esto aquí Y hasta que tú no tengas esa zona No puedes No puedes hacer TTP Ahora que sí que la he capturado pues, Barra eh, Warp No, barra eh, Spawn A, ah, ¿vale? Spawn. Entrando a la batalla en tres segundos, no te muevas, ¿vale? Y aparece. Ah, mira, ahí, es que tengo, es que tengo varios. O, o había puesto. ¿Dónde había puesto? Había puesto en varias rondas. Vale. Imagínate, aquí pongo A2, ¿vale? Ya pongo barra eh, barra spawn. A2. A 2 barra spawn, barra spawn, a dos, lo acabo de poner, ¿no? eh, no sé, y si pongo a 1 barra spawn, a uno. Barra... Spawn... A Si pongo barra Spawn A sí me sale Eso es que he puesto algo mal Si, sí, ahora, ahora, ya ahora ya tenemos yo... clan war, eh Así ¿Vale? que... Si, sí, si, sí, ahora te aviso, vete pero dime un y ahora os aviso. Ya, ya... estoy en una partida de Monopoly, <risa> pero Venga, vale. me voy Pues ahora te aviso yo <risa> Pero ahora... Mismo Cuando no, me avisen no, de 10 minutos Venga Vale Venga, hasta ahora eh, bueno, y ya Pues lo que sería pues, Sería poner el set eh, lo, Poner las zonas Tengo que ponerlas, tengo que modificar Tengo que poner cositas, pero bueno Si no tienes la zona, no te puedes teletransportar a ella Así de fácil Y ya está, eso sería todo eh, Las skills Las tienes que subir tú, matando ¿Vale? Cada vez que mates, pues Consigues magia. 50, 50 por 50 por cada por cada skill eh, También puedes coger eh, Sni 1 Creo que era Barra Kit Sni 1 Uh oh. Ah bueno, esto es otra cosa eh, No hay heal pero mirad la vida, ¿vale? La vida se recupera muy rápido, muy muy rápido, y, la, y, la, y, y lo que es la comida no baja. Que te voy a matar. Ah, mátame, máquina. ¿Qué haces? ¿Qué te crees que no te veo como No. Pues bueno, pues 50 de XP para sacar así de fácil. Y Me voy subiendo aquí mis skills. necesito comprarme attachment para matarte, has visto, te has dado cuenta, ¿no? El guard tienda no me sirve a mí para nada. Eh, pues ya está, esto sería todo. Eh, tengo muchas cosas que poner, ponerme sugerencias también por los comentarios si queréis. Y pues bueno, si tengo algunos problemas, eh, aquellos que sepáis configurar, sepáis de UI cosas así si me podéis ayudar a modificar la UI a ver no respawn lo va a intentar a ver si lo puedes conseguir no, no respawn ¿Eh? sí eh, me han dicho que tiene que utilizarse el canvas de Unity Bueno, tú, lo, es, tú, es. Lo va, tú lo vas eh, investigando y sí si no pues si alguien sabe nos podéis ayudar sin problema y eh, siempre será bienvenido y, y lo que es configuración y tal pues si alguien quiere echarnos una manita pues también vendrá bien Claro No me vengáis aquí diciendo Bueno, pero a cambio me das un quichetado en tu servidor Eso no es así Es Es las personas de buen corazón que digan Venga, voy a ayudarle porque me gusta el server Y creo que no qué. Pues se vienen, si no, pues no pasa nada, ¿sabes? Tampoco Que llevo unos días haciéndolo solo Y puedo seguir haciéndolo Nada más eh, Esto sería todo despide el vídeo, no respawn, venga Vamos Muéstranos cómo lo vas a decir eh, recu Recuerden, chiquillos, respeten para que los respeten La frase, no la frase, telitos, sí, por favor, de More Y la frase, la frase, no, la frase, de frase del día, del día, del día es, no, la frase de la semana saber, Del mes, del año, de la vida La frase de la semana es El no saber, el saber no ocupa espacio By More more Ahí pues se eso sería tengo. todo nos vemos chavales